¿Me puede explicar qué mierda acaba de pasar? ¿Alguien sería tan amable de explicarme qué carajo acaba de pasar? Porque ¿qué qué pasó? Es que no sé, no sé. ¿Qué, qué les puedo decir más que obstáculo paraguayo? No me empaten por favor, es solo un chiste. ba ba da ba na na na na na ba na, -na, -na, -na, -na. Chichi, <risa> Toma, pa casa, pa casa dos veces. Ah, okay. Este, vamos a, a darle like porque no le había dado like a esto. Esto fue esto fue antes o después de que se me haya cagado la No, no, no fue antes, si no ya me lo voy se pasó dos veces. Bueno, vamos a dejar Demon. Y vamos a comentar este este listo. Bueno, este um, eso fue todo, espero que les haya gustado el, el video. Este um, Coman pan con Manteca porque es muy rico. Y bueno, inserte parte en la que pido likes. Y este eso, este, haganle caso, no, caso a la otra. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete. suscríbete, suscríbete. ¡Suscríbete!